Bueno, hola gente, eh, estamos acá yendo para el pueblo, porque vamos a ir a, la, a los campos de Masi, de la estancia la tranquera, y vamos a ayudarle en sus campos, hoy es el día de descanso y él está aprovechando eh, sus lotes, lo quiere unir al parecer, no sé qué, qué va a hacer muy bien con eso, pero ahora le vamos a preguntar. Estamos llegando acá a buscar la maquinaria, porque me dijo que lo encontremos justo acá, que yo me estoy comunicando por radio. Así que... Ah, bueno, tranqui. Igual yo lo que voy a hacer es, bueno, dejo la camioneta mía, la dejo acá, y te ayudo con la maquinaria, la vamos llevando para allá, entonces, de poquito. Dale. Dice que pedir eh, plata, permiso, obviamente, ¿no?, de, de la municipalidad, ¿no?, supongo, y... para ampliar el, los dos campos, unirlos, porque ahí tenías una una calle, ¿no? Lo que pertenece a la municipalidad, así que... Tuviste que seguramente pagar algún impuesto o algo por ahí para, para que... Bueno, dale. Vamos para allá nomás. Para los campos y ahí me lo vas mostrando. Está muy lindo tractor, ¿eh? La verdad... Contame, contame, cuánto te salió el tractor, cuántos kilómetros, este, hace cuánto que lo tenés, buena marca, contame un poquito eso. Y hasta ahora es buena marca. Yo lo el dos años que lo tengo. Bueno. Sí, lindo Fiat, ¿eh? la verdad. Son muy fuertes verdad. los Fiat, no, son duraderos. Sí, hasta ahora no se ha, no han podido mucho único el mantenimiento todos los días cada trabajo se lava, se controla y así van Ya hace dos años que tal Sí van, Así que bueno ¿Y las reparaciones como es? ¿Mucho gasto? Y son económicos Económicos, ah bien, bien Sí, porque la verdad yo Ando buscando un tractorcito para para lo mío, viste, para salir a laburar, aunque sea en unos par de lugares, y la verdad no consigo nada, no me convence nada, viste, eh, me están tirando unos par de catálogos ahí, pero, pero nada, me dijeron sobre un Fiat eh, 1180, pero no me convence, la verdad no me convence. Ah, los Fiat que tienen son lindos. No, había que comprar y ver a ver cómo están cabrón. A ver cuánto vale el laburo que tiene Qué lindo lugar, eh, la verdad Te felicito Sí, quería venir para el lado de la montaña Pasa y... que, tu, que, tu, pasa que tu, tu familia hace rato que anda en el campo, ¿no? Sí, sí, hace rato que anda en como así, somos gente de campo y bueno. bueno entonces hay un lote que estoy pensando unir. sí Uno lanza el algodón, eso fue un error del hombre que sembró. Y bueno, lo dejo. ¿Te, ¿Te dedicas al algodón o ya no? Ya es tiempo de, de, de cambiar el... de, se, de ah, sembrar. Sí. De la sembrada, digo. No hay que cambiar. ¿A qué te vas a dedicar más ahora en esta temporada? En esta temporada vamos a hacer un de trigo. A ver cómo lo va con el trigo. Después tenemos el de soja, maíz. Y, bueno, y después, de, cuando llegan los animales, a ver qué, qué podemos hacer. Sembrar cosas para los animales. Bueno, eh, bueno, arrancamos, cuando quieras arrancamos y hay que, hay que entonces unir toda esta calle, hay que prácticamente hacerla desaparecer, ¿no? Y claro, este sería la... Uh, la estoy pisando, mira. Eh, empezaría desde acá hasta allá. Y allá eh, en el final del otro... De la otra punta de... ¿Del lote qué onda? ¿Son la misma distancia eso o es un poquito más chico alguno de los dos? ¿Cómo es? El lote 3, o sea este lote es muy finito. Vamos a ver si lo podemos expandir un poco más allá con todos los árboles y ver si no molesto. Claro, no producís nada. Prácticamente con el lote 3 no haces nada con ese. Es obvio que lo tenés que unir. Y después tengo idea de cuando termine el cosecho Compré el lote 2 y el lote 1 Vi que sacaste unos cuantos arbolitos Porque la última vez que vine tenías un montón de árboles Claro, tu, este era la idea de adentro del lote, del campo Para que se adentró. Si, sí, lo cerraste, uniste todo Lo cerró porque... Para tener dos medio peligroso y bueno, cerramos todo y sacamos los árboles A ver eh, todo esto hay que un hilo de acá hasta acá, ah, mira está casi igual, casi la misma medida Así que va a ser fácil Bueno, no empezamos si cuando quieras eh Chile, si Ah ¿Qué pasa con el tema Chile? Hoy no pudo venir hoy no pudo venir, está en el lote de él Ah, sí, eh, Chili es, eh, es de la estancia la tranquera. Y, y bueno, nosotros tenemos esa estancia de tranquera y los fines de semana, obviamente, cada uno tiene su, su lote, su campito. Y este es el lote, el lote, digamos, de lo que estamos presentando ahora. Es el lote de lo que es Masi. Eh, de, bueno, también tiene sus cosas bastante muy buenas por el tema de que él ya tiene de parte de herencia, de parte ya de familia, ya tiene un campo bastante elaborado y, y nada, cuestión es que ahora bueno, viene este fin de semana porque no tenemos que nada que hacer en la tranquera porque hasta que levante la cosecha va a llevar unas par de semanas, entonces estamos acá eh, ayudándole al Masi que quería agrandar su campito. Tenés, eh, ¿qué, ¿Qué decías sobre Chile? ¿Qué estaba haciendo? Ah, Chile está con su estancia. Que, bueno, también va a votar creo que mañana hay que viajar para allá. Sí, hay que, hay que ver unas par de cosas también. Eh, creo que el tema tenía conflictos también con, con una máquina, creo que estaba rota o algo así, y algo de. de quería. Estaba hablando con el arquitecto o algo así por el tema de, del cobertizo, ¿no? Quería agrandar el cobertizo, no sé, algo así quería hacer para, para mostrar. Eso vamos a ver mañana a ver si viajamos para allá. Sí. Que nos acompañen el tiempo, Sí. Bueno, cuando quieras empezamos, ¿eh? Yo ya bueno. estoy listo, ya tengo la maquinaria ya, no sé, ¿queréis pasar el cultivador, el, el arado primero? ¿Cómo, cómo queréis empezar ya? Vamos a unir el bote esto, a ¿no? desaparecer esta calle, y bueno, después vemos, podemos estirar un poco más el campo, lo estiramos. Bueno, terminamos, dale, empecemos. Vamos. Bueno gente, nosotros ya terminamos de pasar el, el arado, así que ya agrandamos, vamos a echarle un vistazo. Bueno, ahí está Masi, está viniendo, ya terminamos, ¿no? Todo, pues ¿Terminaste en la otra punta de allá? Sí, sí, hasta todo. Y bueno, vamos a, ir a, bueno, ver vamos a echarle un vistazo en cámara rápida para, para que ustedes puedan ver. Así que después de esto, dónde ahora bueno, vamos a comer algo? Ahí en la parrilla estaba haciendo de vuelo algo. Sí, estaba haciendo algo rico para comer. Claro sí, hoy vamos a matarlo. Hoy se va a disfrutar, la verdad, el asado. De verdad tengo mucha hambre, así que eh, mientras nosotros ponemos la repetición rápida, donde está que estamos haciendo el recorrido de todo lo que hicimos, pasamos con el arado para agrandar el campo, eh, nosotros vamos a comer algo, ¿no? pues Así es. ¿eh? Vamos, vamos yendo. Bueno, vamos para allá. Vamos. Bueno, acá estamos con Maxi. Maxi, ¿qué onda? ¿Y ¿Cómo está el asado? ¿Cómo va? ¿Va queriendo? Y ya va a estar, Ya, ya va a estar, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Eh, gracias por haber eh, visto nuestro video. Y eh, obviamente esto va a ser, eh, esto es la estancia de Maxi, así que eh, seguramente vamos a, a buscar otro... Eh, otra cosa que hacer, que seguramente el otro el otro viernes creo que me habías dicho que teníamos que ir a buscar algo de, de animales o algo por el estilo, ¿o, o qué? Eh, vamos a ver si podemos traer algo algún animal. Así que va. Bueno, dale. Eh, nos esperamos hasta el próximo episodio y acá nos vemos con Maxi. Estamos acá comiendo antes de empezar la... Le, eh, ir a trabajar con chin, tincho, porque va, tincho y chile, ¿no? Porque también necesitan nuestra ayuda ahora, ahora en la tranquera. sí no, no aviso que estaremos aquí para aquel lado, así que vamos a tener que viajar. Bueno, dale, nos vemos gente.